Un marginal Fuck Lo hacemos por diversión, bitch Quiero ice para mi nevera También quiero money si hablamos de trap Estuve mucho tiempo en la sala de espera Ahora quiero sentirme como un rockstar Quiero ice para mi nevera, también quiero money si hablamos de trap Estuve mucho tiempo en la sala de espera, ahora quiero sentirme como un rockstar Es que ya derracha swing, ¿quién es esa queen, quiero ser su king Que juntos vamos a coronar, me voy directo a París a pasar la chill con todo mi jeep Todos los bares vamos a vaciar, así que tranqui yo voy consumiendo la verde De pronto empieza a nevar, ando en modo funky la mala vida para siempre pero ahora yo pienso en cambiar Hey, Mezclo hey, la Coca-Cola con, con todos todo los tragos del bar Y anestesiado está mi cora, el vago va a impresionar Mil estrofas, mil poemas tengo para recitar Y no me pienso morir hasta que las vaya a gritar Papá y para, que a veces me voy en llara. A mi solo lo rías pa' lo Vegas El tren pasando la vía, los vagones descarrilan en tu cara Si te miento, mala mía, pero la arreglo en tu cara, Quiero nice en mi nevera, quiero monia a mi manera, triunfar con la vida mala y tener buena vida Pintar mi nombre en la acera, cada viernes irte de peda Estar borracho y tumbado en plena carretera Quiero ice para mi nevera También quiero money si hablamos de trap Estuve mucho tiempo en la sala de espera Ahora quiero sentirme como un rockstar Te dejo aquí mi número si, si quieres, quieres call me Si quieres contar tus problemas no hay problema pa' mí Escapé de tanta mierda ahora me siento feliz Ahora tu novia seguro te pregunta por mí Oye mami estamos andando en todo el continente Corta vida para aquel que miente Oye, y mami, siénteme para sentir lo que se, se siente ¿Qué? No creo que el doctor lo recomiende no, no, no, no, no, no. Siguen sacando nuevos temas y no se haga mi flow Se confiaron de la marea, se durmió el camarón A veces tengo una idea, pero no hay una sin dos Mi mente está trabajando de pensamiento a renglón Voy a triunfar, voy a pegar, voy a sonar no, tan chill Tu chica dijo tres veces mi nombre, así que aparecí Quiero sentirme en un par y quiero tomar mucho lead Quiero llevarme a tu mami y ponerla muy feliz Quiero nice en mi nevera, quiero money mi manera triunfar